Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes aquí desde, desde el calorcito del sur de España. Buenas tardes. Yo casi desde la sartén. Hoy hace más calor aquí en Córdoba. Pero bueno, nos vamos ahí. aclimatando. Ahí tiene que ahí tiene que moverse poquito el aire, ¿no? En Córdoba tiene que haber ahora una que, que no se puede ni respirar. A primera hora, bien. Ya a partir del mediodía ya bajado todo aprieta la cosa vaya bueno pues pues nada eh, ayer dejamos la presentación que estábamos haciendo de la historia del dinero la dejamos en un punto y dijimos de, de continuarla para acabarla y aquí estamos porque porque nada hay que, hay que lanzar ya toda la información completa que hemos ido preparando entonces pues, pues bueno eh, no hemos vuelto a juntar esta tarde y a echar otro ratito, aquí lanzando eh, informaciones eh, controvertidas, ¿no? Para ciertos sectores. Perlitas, <ríe> bueno. perlitas, y que las quiera elegir, las que las quiera coger el que quiera. Sí, bueno, bueno ya sabemos todo, todo lo que se está moviendo por todos lados, ¿no? Y es bueno conocer también de dónde parte todo y cómo se va montando todo, ¿no? Toda esta estructura. Cuanta más información se tiene, eh, mejor luego se puede actuar ¿no? en conocimiento de ella. Pues nada, si queréis, damos paso directamente a la presentación. ¿Qué os parece? Sí, venga. Sí, claro. pues, pues sí, venga, voy a compartir y seguimos con la presentación. Vamos a ver. Ok. Aquí. Bueno, ayer nos quedamos. Ayer nos quedamos aquí. Eh, con esta diapositiva de lo que era el sionismo y representa como movimiento, eh, bueno, no sé cómo llamarlo exactamente, ¿no? Porque el sionismo en sí está claro que ha sido algo totalmente organizado desde la manipulación y la mentira. Ya explicábamos ayer eh, todo el tema de de la procedencia de los házaros con toda la invención del Estado de Israel y cómo, bueno, se transformaron al judaísmo por puro interés y estos son los falsos judíos, ¿no? que son los sionistas este movimiento que respalda pues luego, si es verdad, todos los movimientos de esta última etapa de la humanidad importantes como han sido, bueno, pues el sistema financiero el, las religiones, el cristianismo y luego ya, pues, bueno, ideologías como el nazismo, el comunismo y la masonería. Pues bueno, nos quedamos aquí y vamos a seguir avanzando. Pues llegamos aquí a, a lo que llamamos nosotros la gran estafa. Vamos a iniciar esto. Después de la crisis de 1929 y con la llegada de Franklin de Roosevelt, ...al poder en 1932... ...se crea la ley de banco de los Estados Unidos... ...Ley Glass-Steagall... ...estableciendo la Corporación Federal de Seguro de Depósitos... ...FEDIC... ...introduciendo diversas reformas bancarias... ...para controlar la especulación... Eh, ...prefiero... Eh, ...frase de Roosevelt, ¿no?... ...prefiero rescatar a los que producen alimentos... ...que a los que producen miseria... ...está claro, ¿no?... ...mejor rescatar a los que tienen... ...que a los que no tienen... ...es eh, eh, una inversión más rentable... Los bancos centrales, encabezados por la Reserva Federal Americana, son los únicos que pueden crear el dinero. Y si un gobierno necesita dinero, tiene que pedírselo a esos bancos centrales, requiriendo avales por esto. Al presidente Roosevelt se le ocurrió que serían los ciudadanos de cada país los avales para cubrir la deuda con esos bancos centrales. Bueno, esto es importante, ¿no? Eh, hacer aquí un, una puntualización ya, ¿no? Esa frase es muy importante. Sí, no sé. porque… De todas maneras, no creo que la idea haya sido de Roosevelt, pero, bueno, lo importante es lo que sucedió. Sí, eh, sí estoy de acuerdo contigo, Roque. Pero bueno, se le atribuye a él, ¿no? A, a Roosevelt, ¿no? Eh, que fue a partir de ese momento cuando mm, se tomaron los ciudadanos de cada país como avales para cubrir la deuda con los bancos centrales. Es decir, que cada gobierno... Si tenía que pedir una cantidad de dinero, el aval que iba a mostrar iba a ser por la cantidad, el número de ciudadanos de que disponía ¿no? ese país, no ese gobierno. vale Aquí es cuando se empieza a crear la figura del DNI, la partida de nacimiento y el seguro social, en conjunto lo que se llama ficción legal, pasando a ser los ciudadanos mercancía debiendo con su trabajo pagar la deuda que se ha creado de forma artificial con los bancos privados en manos de la familia Rocha. Bueno, la familia Rocha y demás banqueros, pero digamos que son la, la cabeza o la punta del iceberg de toda esta estructura financiera. Entonces, o sea, o sea crean una ley donde solo una entidad privada puede eh, fabricar el dinero. Y encima... Una vez que te prestan el dinero y que hay que devolverlo con interés, sin, eh, ese interés no, no existe porque se crea una cantidad y si hay que devolver una cantidad extra, esa cantidad extra no existe. Encima de eso, somos los ciudadanos los que tenemos que pagar esa cantidad extra. Claro, efectivamente. Y esa cantidad extra es la que a ellos les hace cada vez tener más rico. realmente más poder adquisitivo. Claro, exactamente, más poder, más rico, eh, obtener más bienes. Claro. Es un plan demoníaco, Exactamente. <ríe> sinceramente. Sí. Al es, algo, es algo que, que sale ya de, de nuestra capacidad ¿no? de, de, de creación. ¿no? Es decir, esto es bueno, muy, muy maquiavélico y demoníaco ¿no? a la vez. Y bueno, y, eh, al principio de la diapositiva se dice lo de la crisis de 1929 y hay que decir claramente que las crisis están creadas por ella. Porque ya se explicó en la primera parte que las crisis, ellos abren el grifo lo cierran cuando quieren, puesto que disponen de todo lo que es el, el poder eh, a través de, eh, bueno, pues, de, de, de dar o no dar dinero, de, de abrir o cerrar ese grifo, eh, pues, de crear esa crisis. Eh, cuando ellos lo ven necesario, o porque eh, en ese momento quieren tienen un objetivo ¿no? O, o hay una intención clara, con un resultado claro ante, ante una sociedad o ante el mundo entero, como ha pasado con, con varias crisis, grandes crisis mundiales, es decir, que, que ellos tienen tienen ese poder de hacerlo cuando quieran. Vale. Aquí vemos eh, una diapositiva en la que, bueno, eh, lo que se llama un hombre de paja, que bueno, que sería la afición legal. Hay mucha gente que no le gusta esa, ese, llamarlo así, ¿no? Esa denominación de hombre de paja, pero bueno, al fin y al cabo es la afición legal. Y está claro que esa afición legal a través del DNI, de, de toda esa documentación, ¿no? De la partida de nacimiento, pues nos deja indefensos ante, ante este entramado, ¿no? Financiero, ante, digamos, ante el poder de esta matriz, ¿no? Sobre nosotros. Vale. En 1944 se acuerda que el dólar sea la moneda de transacciones internacionales acuñada por la Reserva Federal y basándose en el patrón oro, debiendo comprar todos los países dólares y pagando con el oro de su reserva. Esto junto con los avales de los ciudadanos de cada país permite a la Reserva Federal la impresión de más moneda, lo que es una estafa, ya que se apropian del oro de los países a cambio del papel impreso sin valor real. Es decir, la Reserva Federal imprime en papel que no valen nada, imprime ingentes cantidades de dinero. Y entonces, a cambio, digamos, de entregar ese dinero a los países, a los gobiernos, les pide oro, que se van apropiando del oro, claro, del oro mundial. O sea, vamos, el negocio redondo, totalmente. Está claro que aquí no hay... No hay... La, la, la banca gana totalmente siempre, aquí no hay nada más que hablar. Varios países comenzaron a reclamar el canje de sus dólares por oro. Y como solución, en agosto de 1971, el presidente Richard Nixon anuncia el fin de la conversión de sus billetes por oro, siendo la operación de engaño entre países más grande de la historia y dando como justificación que era para defender el dólar de los especuladores, cuando era la Reserva Federal la que estaba estafando al resto de países cambiando el oro por papel impreso sin valor real, lo que acabo de decir antes. Y encima, pues eso, ¿no? Es decir, ellos eh, sacan sus leyes y las justifican como quieren. Ya está. Es decir, si tú me reclamas ahora el oro que me había dado antes, eh, yo te digo que ya no te lo puedo devolver. ¿Por qué? Pues porque vamos a controlar la especulación del oro. Es decir, yo tengo todo el oro, no hay especulación. El único que, que especula soy yo. <ríe> está es claro. Bueno, esta, esta diapositiva se la voy a dejar a Roque porque a él le gusta todo el tema este del patrón oro y simplemente, bueno, que, que haga algún comentario ¿eh? sobre cómo ha estado funcionando este patrón oro hasta ahora. Bueno, sigue funcionando, eh, pero ahora parece que, bueno, se está intentando desde hace un par de años, tres años, sobre todo, eh, que haya un respaldo real de, de oro ¿no? en cuanto al dinero físico que se está moviendo. ¿no? Lo que pasa es que también, como, se, como está viendo mmm, grandes cambios, en los sistemas económicos, el tipo de, de dinero que se está utilizando y, bueno, el tipo de divisas, pues... Pero bueno, básicamente, Roque, ¿quieres decir algo sobre esto del patrón Patronoro? Eh, bueno, una vez que se quita el tema del patrón oro que eh, hace unos pocos años con el tema de, del presidente este, que el anterior presidente de Estados Unidos, todos sabemos quién es, mm. parece un movimiento... Eh, con la letra esta que no se puede decir en YouTube. Sí, sí. La Q. Venga. <risa> no lo diga porque... Pero ya lo has dicho. <risa> Madre mía. La, bueno. pero de que, la Q de queso. Ah, no, perdona. Uy, me he ido, me he ido, me, me, me he ido al queso. Perdona, perdona. No, no, era la Q, pues... no, era, no era la Q de queso. Vale, vale. Ahí está. Venga. Los, los Anón, los Anón. Eso, eso. Ahí está. Aparece este movimiento que fue, bueno, un engaño más. Un engaño más donde su principal, o uno de sus principales premisas era que se iba a volver al patrón oro. Ahora si sí, pensamos un poquito, ¿cómo se va a volver al patrón oro? ¿De qué manera? Claro, madre mía, bueno, decían unos países de África, claro que no, unos países de África que ellos tenían no sé tanto más cuánto de oro, ¿de dónde van a tener ese oro? De. No, está claro que la economía va hacia una economía virtual totalmente. Exactamente, totalmente virtual. Ya no tiene que imprimir, ya simplemente son números, sí. un asiento bancario y se acabó. Exactamente. Ya ni siquiera necesitan las máquinas para imprimirlo. Sí, sí, no, esto es cuestión de años. Se van que a ahorrar hasta el papel y la tinta. Ahí está, exactamente. Van <risa> a ahorrar hasta eso y toda esa gestión y esa. Eh, y y, sí. y todos esos movimientos, ¿no? Del dinero físico. Vale. Pues bueno, dicho esto, por pues, Roque, vamos a seguir adelante. Frase de Sir Joseph Stamp, no 1880-1941, director del Banco de Inglaterra. Dijo, el sistema bancario y moderno fabrica el dinero de la nada. El proceso estaba es el juego de manos más astuto que jamás haya sido creado. La banca fue concebida en la injusticia y nació en el pecado. Los banqueros poseen la tierra despojarle de ella, pero dejarle el poder de crear dinero y con el toque de una pluma crearán suficiente dinero para comprar todo de nuevo una vez más. Quítale este poder y todas las grandes fortunas como la mía desaparecerán. Y deberían desaparecer para que entonces este fuese un mundo mejor y feliz en el que vivir. Pero si queréis seguir siendo esclavos de banqueros y pagar el coste de vuestra propia esclavitud, entonces seguir dejando a los banqueros crear dinero y su control sobre el crédito. Yo, sinceramente, después de leer esto, es que eh, más claro, se puede decir más fuerte, se puede decir de otra manera, pero creo que más claro, imposible. Y además, dicho por, por un director de banco de Inglaterra, que bueno, que supongo que el hombre ya estaría en un momento de su vida en el que necesitaba redimirse un poco. En el que ya no perdía nada. Sí, no perdía nada y también, bueno, encontraba un poco de... Bueno, equilibrio. si estuvo ahí, estuvo manejando como todos. Por sí, supuesto. pero cuidado que hay un banquero que se ha arrepentido y, bueno, ha intentado matarle y hacerle un montón de cosas, ¿eh? De sí, el manera, este. En toda esta cadena hay seres humanos todavía que, que tienen algo de luz. Sí, claro. A y, vez logran, vez. y logran revertir ah. un poco la Está situación claro. y el daño que han hecho. A todos, a todos nos llega en algún momento esa necesidad humana también, exactamente, ¿no? De hacer algo más, ¿no? Vale, seguimos. Eh, una vez que una nación abandone su control sobre el crédito, ya no importa quién hace sus leyes. La usura, una vez tenga el control, arruinará a cualquier nación. Bueno, esto es más de lo que, de lo que estamos viendo mmm, ahora y de lo que hemos estado viviendo y de lo que nos espera, por supuesto, ¿no? si seguimos al ritmo que vamos ¿no? con este sistema financiero. John F. Kennedy intentó acabar con la dictadura de la FEDIC en 1963 y fue asesinado en noviembre de ese mismo año, denunciando a la élite que domina el mundo y emitiendo la orden 1110 y poniéndola en marcha. Algo muy similar a lo que le sucedió a Lincoln. En 1963, Arabia Saudí acuerda cobrar exclusivamente su petróleo en dólares y, a cambio, Estados Unidos protegerá esos pozos petrolíferos de empresas multinacionales en manos de las familias Rogers y Rockefeller. Pozos explotados por empresas privadas americanas. Es decir, el ejército americano protege a esas empresas privadas extrayendo petróleo en un país extranjero a cambio de que todos paguen con su moneda, lo que hace que el dólar se incremente de valor. ¿Es un negocio redondo o no es un negocio redondo? O sea, uf, si es que sí, es increíble. Es decir, es que todo lo que estamos viendo es para darnos cuenta de que eh, todo ha sido planeado milimétricamente, ¿no? Para llevarnos a esta situación de, de, de fraude legal, ¿no? Con este sistema financiero, ¿no? Que se ha ido creando eh, poco a poco desde la usura desde la deuda eh, fraccionaria, desde las bancas centralizadas y teniendo a los ciudadanos como, como simple mercancía. Desde el engaño. Desde total, ¿no? Y teniéndonos como simple mercancía, ¿no? Para producir dinero y para consumir nuestro tiempo de vida y energía. Clarísimamente, vamos. Clarísimamente. Vale, bueno. Aquí hay una diapositiva en la que se ve el petrodólar. Y paralelamente, en esa época, pues también, bueno, se creó el yuan de todos los países que estaban incorporados a, un poco al sistema económico chino, pues para hacerle un poco frente al petrodólar, ¿no? Porque claro, el petrodólar, eh, los dólares tenían todo el poder, ¿no? Todas las operaciones se hacían en dólares, ¿no? Eh, todo lo referente al petróleo. La guerra fría con Rusia solo fue una estrategia para que la gente ponga su atención entre capitalismo y comunismo, sin ver lo que realmente sucedía en el mundo. En la reunión del Club Bilderberg, en 1972, David Rockefeller propuso la creación de la Comisión para la Paz y la Prosperidad. Madre mía, David Rockefeller proponiendo una, una, una comisión para la sí, paz y siempre, la siempre usan palabras... Son muy filántropos ellos, vamos, right. y ellos, siempre haciendo grandes causas por la humanidad, siempre, siempre, vamos. Frase de David Rockefeller. Agradecemos al Washington Post al New York Times, la revista Time y otras grandes publicaciones cuyos directores han asistido a nuestras reuniones y han respetado las promesas de discreción durante 40 años, que esto hubiera sido imposible, o sea, hubiera sido imposible el desarrollo de nuestro plan para el mundo si todo hubiera salido a la luz pública durante estos años. El mundo es ya más sofisticado y está preparado para marchar hacia un gobierno mundial. La soberanía supranacional de una élite intelectual y banqueros mundiales es preferible a la autodeterminación nacional practicada en siglos pasados. Bueno, esta... En el 72, o sea, hace 50 años. Sí. Eh... Mirad, que, mirad cómo van cociendo, van haciendo ese caldito a fuego lento. Sí, sobre todo el agradecimiento a todo lo que es los medios de comunicación del momento, sobre todo periódicos y revistas importantes, de haber estado durante 40 años calladitos para que ellos pudieran hacer todos los movimientos que necesitaban sin, sin ser destapado a la luz pues pública. Has seguido hasta ahora? Claro, Pero, eh, a ver, ha el comportamiento... Gracias, gracias a la unión... Perdón, Roque, sigue. Sí, sí, digo, digo que el, el mismo comportamiento que tiene la rata, ¿no? Hundida siempre. Claro, pero tú fíjate, decir, que le agradecían porque eso les facilitó, ¿no? El poder realizar el trabajo claro. sin, sin ser observado ni, ni tener que dar explicaciones. Eh, y luego también el hecho de que diga que han sido invitados en diferentes ocasiones a sus reuniones, a las reuniones del Club Bilderberg. Vamos, Exacto. todo... De todas maneras, a estas alturas... Eh, todas esas grandes compañías ya pertenecen pertenecen a, a dos grupos sí. eh, a BlackRock y, y a Vanguard efectivamente a los que controlan todas las compañías bueno, aquí tenemos un ejemplo de esta manipulación de la información a todos los niveles, ayer lo decía Raquel, por favor, apagar la tele <risa> <risa> eh, bueno, no es, que, no es que haya que apagarla radicalmente se puede, <risa> hay que saber hacer un pues yo piso. hace años que no veo televisión Sí, no, no, hay, lo, que hacer, no. hay que saber hacer un ah, uso inteligente ah, de ella. Hay que saber hacerlo. De todo, de todo hay que saber. Sí, sí, todo, todo hay que saber utilizarlo en beneficio. ¿no? Pero aquí se ve claramente eh, un periódico, ¿no? Eh, que es el BILD. Eh, yo además pregunté eh, a varias personas que conozco de Alemania, me dijeron que sí, que era verdad, que, que, que en Alemania era el periódico más leído. Eh, ¿Cómo? Te saca dos noticias. En una se ve a Greta Thunberg, eh, la chica esta que ya sabemos, y, y en el otro lado a, a Bill Gates. Y están diciendo lo mismo, lo mismo, pero mmm, totalmente... O sea, están sincronizados en la noticia que están dando o en, o en el comentario que están haciendo los dos. Pero claro, eh, tú no los conectas a los dos. Es decir, tú no conectas a esta chica con Bill Gates para nada cuando están totalmente conectados. Y de hecho ya vimos que, que la entrenadora de, de esta chica era una, una de las rochas. O sea que es para, es para que se vea cómo está todo monopolizado, cómo está todo más que controlado y manipulado por ellos y el poder que tienen ¿no? sobre, sobre los medios informativos. Es decir, que nos lanzan lo que quieren, como quieren y, o nosotros, ¿Y ahora en estos tiempos... Y ahora en estos tiempos aquí ha sacado uno de, de Alemania, pero es que ahora lo que ha dicho antes Roque, como todos los grandes medios de comunicación a nivel mundial de diferentes países están liderados por las dos, las dos mismas corporaciones, es que todos dicen las mismas noticias con las mismas palabras y la misma coma en el mismo lugar. Sí, bueno, hay, hay, hay ya. programas ya, hay programas que están hechos para mostrar esto, efectivamente. En los estados de Nueva York, con el tema de, del bichito, eh, había noticias que, que era, eh, a lo mejor en 15 o 20 estados, la misma noticia con las mismas palabras, pero vamos, eh, hasta las mismas comas, ¿no? Pero y aquí era en España increíble. también pasa. Sí, sí, y en España. Y aquí en España también pasa, o sea, que es que es a nivel, esto es a nivel global, vamos a utilizar la palabra de moda. Claro, no, es que la programación mental que van haciendo a todos los niveles con el primado negativo, programación predictiva, es brutal a través de los medios informativos, está claro, ¿no? Y luego también, bueno, pues ahora que he dicho esto, pues un poco también a empezar a prestar atención a, a, a las películas, al cine, porque últimamente es brutal, ¿no? Yo veo a veces cine, porque bueno, tengo en casa... <ríe> Do, dos pequeños y a veces veo cine con ellos y, y es brutal, es brutal, ¿no? ya todo lo que lanza últimamente. Hay una película, hay una película, eh, porque a mí me pasa lo mismo. Pero bueno, ya es lo que hablábamos ayer, ya veo las películas desde otro lugar, ya, ya voy buscando esa información. Bueno, no, claro, voy hay buscando que... ese primado negativo, ¿no? Pero hay una, en, creo que es en Disney, en, en la parte de Star que se llama Free Game, que va de un videojuego mm. y de cómo uno de los muñequitos del videojuego eran un, pues bueno, no era un jugador, sino era uno de estos de relleno, se pone unas gafas porque se las quita un jugador, porque todos los jugadores que tienen los mandos van con gafas. ¿sí? No voy a meterle mucho más en el tema, pero van con unas gafas, o sea, que tienes que tener otra visión de la realidad, porque cuando él se ponía las gafas veía otra realidad completamente distinta en el videojuego y cuando lo ves desde este punto de vista, dices, jo, es que te lo están poniendo te lo están poniendo delante. Ver, y crees tipo... que están hablando de un videojuego que uno de los personajes coge vida en el videojuego. Claro, bueno, muy bien con cuando pila... lo ves desde ese otro lugar. El, el tema del primado negativo es que también es algo que, que hay que comentarlo porque aparte, sobre todo en el cine, se utiliza muchísimo, ¿no? Pero bueno, también en teleseries e incluso en los notici noticiarios y, y en todos lados, ¿no? El primado negativo es lanzar a través, digamos, de una forma como eh, maquillada, ¿no? Una información, una noticia... Eh, que va un poco entre, entre risa, entre bueno, eh, en una situación como dramática es o cómica, algo que es verdad, claro, Ven te, te, de te una dicen forma, claro para que para que después no, no cuando queda. esté la realidad tú no la cojas como realidad claro. o ya no la cojas como tan impactante, efectivamente. O sea, te lanzan pero bueno, verdad, que yo no, no quería desviar el tema, ¿eh? No, no, no, pero está bien, está bien comentarlo, ¿no? Es decir, porque es verdad que hay que poner esa atención. ...en ese primado negativo, ¿no? Es que tiene mucha influencia en, en nosotros... ...en esa programación mental que va haciendo sobre nosotros... ...porque luego, claro, ellos te lanzan... ...una información que es verdad... ...pues eso, ¿no? Entre una situación dramática... ...o cómica. ¿Qué pasa? Que esa verdad o esa información... ...se nos queda en la memoria implícita, ¿no? ¿Y qué pasa? Que luego cuando meses o años después... ...lanzan la verdadera noticia... ...que es verdad... ...nosotros la rechazamos... ...la rechazamos porque ya en su momento... Hemos tenido, a través, digamos, de la situación cómica o dramática o de la que fuera, que estaba envuelta, es decir, ya habíamos, hemos tenido una sensación que se ha quedado almacenada en nuestra memoria y cuando nos lanzan la verdad la rechazamos directamente, es decir, o nos reímos o la cuestionamos o directamente no tenemos la capacidad de, de verla con claridad, de ver, digamos, esa verdad con claridad. Y es lo que buscan. Entonces, están creando una disonancia cognitiva continuamente, continuamente, ¿no? Con todo, con la información, con nuestra forma, digamos, de percibir la realidad. Están siempre distorsionándolo todo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Seguimos un poquito, ¿no? Vamos allá. Vamos allá. Ok, vale. Avanzamos. Cuando pedimos una hipoteca o crédito bancario... Al firmar la solicitud, estamos firmando un pagaré con el que crean unos números de un dinero que han prestado de la nada y que un segundo antes no existía. Como ese dinero lo traspasamos a otra cuenta para pagar lo que se quiere comprar, no se descubre la farsa. De ahí las leyes de no pago en metálico a partir de una cantidad y que todo sea a través de transferencias. Después, un dinero que nunca te han prestado porque no es real, hay que devolverlo de forma real, con tu esfuerzo y trabajo diario y con intereses, pudiendo quitarte todo si no lo haces. Es la rueda perpetua de la deuda impagable, está claro. Y de ahí viene también el hecho de cada vez eh, querer quitar más el dinero físico, que dan menos pruebas, está claro. Se puede demostrar, eh, es más difícil demostrar eh, el tema de que, no, de que no existe el dinero que, que realmente se está moviendo, ¿no? Porque todo está en, en la red, de forma online, ¿no? En la intranet, en la intranet. La crisis de la subprime, o crisis de la hipoteca de 2007, fue preparada ante la insaciabilidad de los banqueros en los primeros años del siglo XXI, dejando a millones de personas en la ruina o al borde de la misma, utilizando esas hipotecas basura una y otra vez en paquetas de bolsa, vendiendo y revendiendo. O sea que la crisis de 2007, que eso creo que todos la hemos vivido, o bueno, casi todos, porque bueno, es reciente. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Pues aparte de hundirle la vida a quien no podía llegar a, o seguir pagando la hipoteca, esa hipoteca, que no podía ser pagada, la seguían moviendo en los paquetes de bolsa una y otra vez, es decir, y obteniendo valor de ella. O sea, es increíble, ¿no? La usura ya puede llegar a, un, a, a unos extremos y, y en cambio la persona eh, desahuciada y, y hundida, ¿no? Y con la, con la vida hundida, ¿no? Y esa hipoteca, pues nada, sigue creando valor ¿no? dentro de, de, de este sistema financiero. Eh, eh, eh, bueno, de verdad. Un sistema totalmente malvado. Es para no creérselo. Vale, aquí hay una diapositiva que esta sí la conocemos todos ya porque <risa> el encierro que ha sido otro tipo de crisis. Con las palabras, Clar... ¿eh? Clarísimamente. Resumiendo. Se estima que el dinero real que existe representa entre el 3,5 y el 4% del total de la economía mundial, siendo el 96% restante pura especulación, por lo que cuando la élite quiera cierran el grifo del crédito y crean una gran crisis. El euro respalda su valor con el respaldo del dólar y el dólar no se garantiza con nada desde 1971, como hemos dicho antes, salvo con la confianza de los mercados, por lo que si quiebra medio mundo se arruina excepto la élite Roche, que tienen las empresas multinacionales más grandes y poderosas, así como las propiedades que le ha venido en gana Y, por supuesto, casi todo el oro del mundo, que es el único activo que no pierde valor y que guardan bien protegido. ¿Por qué tienen todo el oro del mundo? Porque desde que hemos empezado eh, a contar, digamos, toda esta trayectoria de esta historia del dinero, se ha ido, digamos, creando un sistema financiero en el que se cambiaba dinero de papel sin ningún valor por oro y ese oro siempre iba a las mismas manos es decir a los mismos a las mismas entidades, o sea, a los, a las mismas entidades bancarias, a entidades a los mismos bancos centrales quién controlaban estos bancos quién son los, los, los dueños de estos bancos estas fam esta grandes familias ¿no? es decir sobre todo la familia Rothschild ¿no? que es la que la que se está exponiendo aquí no con claridad nos prestan dinero que no tienen para que se lo devolvamos incrementado ...con los intereses... ...y si no lo hacemos nos lo quitan todo... ...¿es o no es una sociedad esclavista... ...permitida dentro de un fraude legal... ...creado para mantener a la humanidad... ...en estado de condición perpetua... ...de esclavitud encubierta... ...pues eso ya... ...cada uno y una que lo reflexione... ...vamos a ver... ...bueno aquí... ...hay como un, ...una especie de explicación... ...de lo que es la reserva fraccionaria de cómo funcionan eh, estas deudas fraccionarias. Aquí se ve claramente... Mmm, eh, bueno, me voy a venir aquí a la izquierda, eh, en el que, bueno, se pone, por ejemplo, un ejemplo, partimos de un depósito de mil dólares, el banco solamente tiene eh, obligación de, de guardar un 10% de esos mil dólares y con el resto de los 900 dólares que quedan, pues los sigue moviendo... No lo vuelve a prestar, lo sigue moviendo. O sea, que de mil dólares que te prestan a ti, eh, solamente el banco tiene la obligación de quedarse en depósito con, sería, con 100 dólares. Dos mil dólares se transforman en 1.900 para Efectivamente. O sea, tú tienes que devolverlos con intereses, por supuesto, te lo que guardar. Pero es que el banco solamente guarda, bueno, si los guarda, vamos a decir que los guarde, la obligación que tienes de guardar de esos mil dólares, 100 dólares y el resto de los 900 dólares... Sigue prestándolo a otro con la misma eh, modalidad ¿no? de, de, de reserva faccionaria. Esos 900 solamente se quedan con 100, lo vuelven a prestar, lo vuelven a prestar, lo vuelven a prestar. O sea que desde tus mil dólares, cuando vienes a darte cuenta, pues imagínate la cantidad de dinero de esos mil dólares que han llegado a producir, ¿no? Y, y, y tú. Teniendo que devolverlo con intereses y, y ellos revalorizando esos mil dólares continuamente, ¿no? O sea, es que es, lo del sistema financiero es brutal, es brutal, ¿no? es brutal. Y sí, no es solamente, como yo contaba en el otro vídeo, que devolvieras ese interés. No es solo eso. Que han ido a mucho más que eso. Claro. El entramado... o sea, no, no se conformaban, eso no era suficiente para ellos. Claro. estaban más, más. Claro. una avaricia total. Sí, sí, no, no, y para mantenernos totalmente esclavos de este sistema total, ¿no? Y sumisos, ¿no? Pero claro, toda esta información realmente no sé si se sabe de forma generalizada. Quien va a pedir un préstamo sabe realmente cómo se utiliza su dinero. Yo creo que no, porque yo he pedido préstamos en mi vida. Lo tengo que reconocer que yo he pedido al menos dos préstamos y he pagado, y lo digo abiertamente, he pagado dos hipotecas de casa. Gracias a Dios he podido pagarlo todo hasta ahora. Es decir, y a mí ya no me van a pillar más, por supuesto. Es decir, a mí ya entrar a un banco ni, ni vamos, ni, ni a dar los buenos días, está claro. Pero, pero que mmm, todos los que hemos ido a pedir un préstamo, yo, vamos, lo digo a modo personal, ¿no? Yo conozco, yo conozco gente que he intentado explicarle esto. y Le he dicho, tú vas al banco el banco no tiene dinero. Tú firmas y se genera el dinero. Y lo generas tú como garantía, sí, sí. y encima el banco gana muchísimo dinero con eso, con ese dinero que tú generas y, y forma de forma que puede hacer eso que, que eso tema. que ha estado eso que ha estado explicando antes, ¿verdad? A reserva Porque fraccionaria puede... sí, claro, uh -huh. son son dos cosas, ¿no? Eh, ellos no tienen dinero y cuando tú firmas, vale, entonces se genera ese dinero que lo generas tú con tu deuda. Eh, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Ahora que sabemos que todo, que todo el sistema financiero, todas las entidades bancarias, todos los gobiernos, que no son gobiernos, que son corporaciones, que son empresas privadas, solamente para obtener beneficios de los ciudadanos, ¿qué hacemos con esto si sabemos que todo esto está embargado? Embargado de Iure. ¿Qué hacemos con esto? Es decir, ¿toda esta información es válida? Por supuesto que es muy válida. Es valiosa para entender en el sistema esclavista, en el sistema de fraude que nos han estado intentando mantener y someternos. Es decir, pero ahora hay que tener claro que esto se ha acabado. En el momento que nosotros queramos, se ha acabado. Si nos hacemos falta. cuando decimos basta, y llegamos, grupo, ya no tenéis nuestro consentimiento, se acabó. Efectivamente. El consentimiento, la aceptación sí. del, de los contratos que nos proponen. Ten, empezar a tener claro eso. La no aceptación de los contratos. El saber que te respalda una acción totalmente legal y jurídica, es decir, que le ha dicho claramente, sabemos que sois, eh, es decir, un fraude y además estáis cometiendo delito en muchísimas cosas. Por lo tanto, tú no puedes venir a mí a reclamarme nada porque soy yo el que te voy a reclamar a ti. Y, y, y bueno, y es algo sí, que... Yo, yo lo que veo, mmm, una cosita que me... Lo que sí que... Yo puedo ponerme en el lugar de, de, un, de un ser que no tenga esta información, que se esté enterando ahora y entonces dice, vale, tengo el papel moneda, vamos a llamarlo así, <ríe> el papel moneda que tenga en casa, ya no funciono con ningún banco y ya no voy a, a pedir ningún préstamo ni nada por el estilo. Y, y entonces diría, ¿y, cómo, y, y, ¿y ahora qué? O sea, lo que tú estás diciendo está muy bien, pero ¿cómo sigo trabajando en este sistema? Sabemos que están emergiendo, se están empezando a dar a conocer otros tipos de monedas libres, la G1, por ejemplo, que es muy interesante, pero hasta que eso fragüe, hasta que realmente se pueda compartir... Eh, tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus productos, tus servicios, aquello que tú ofrezcas a la comunidad? ¿Qué hacen? Eh, a ver, vamos a ver. Porque ahí está, de ahí está el aquí de la cuestión. Tú estás hablando de alguien que necesita un crédito. No, no, no, no. No, que no necesita un crédito. Ya sabemos que ya no necesitamos crédito. Vamos a, a ponernos en la situación de que tengas pues tengas tu casa, tengas tu. Eh, que estés cubierto. Las necesidades básicas las bueno. tengas cubiertas. Uh -huh. A ver, tienes que seguir, ¿Y? estamos en este sistema, estamos inmersos en este sistema. Eso. Esto tiene que ser a través de un cambio. Es decir, tiene que haber un periodo de cambio de tránsito. Claro. Algo Primero comprenderlo. Comer. Para que Primero no lo comprendes co bien, no puedes actuar. Primero tienes que comprender ah, sí. lo que estás haciendo. Justamente que, me estoy poniendo en este lugar para que la gente ¿sí? se dé cuenta de que tienen que entender esta información. Que es importante. Claro, primero tienes que comprenderla, que después, tienes que, después tienes que asimilarla. Asimilarla. Claro. Entonces, a partir de ahí hay muchas acciones que se pueden hacer. Y, y en, en conjunto, pues mucho más. Mucho. Y sobre todo también. Eh, eh, empezar a A coger la línea natural Como algo imprescindible En nuestras vidas, ¿no? Entender esos principios Universales que nos van a hacer Conocernos más a nosotros mismos Nos van a hacer tener Muchísima más seguridad Y ser más consecuentes también En nuestras decisiones y en, nuestros, en nuestras actuaciones Y a partir de ahí Tomar una conciencia que nos haga cada vez salirnos más eh, fuera de todo este entramado ¿no? legal y jurídico, económico. Es decir, empezar a vernos nosotros, a sentirnos en conciencia cada vez más alejados, más distanciados de todo este entramado. ¿Que hay que utilizarlo? Por supuesto, hay que utilizarlo. Mientras que no se realice el cambio o, o mientras que se está realizando el cambio, hay que seguir utilizándolo, por supuesto. Pero vamos a hacerlo de forma inteligente, vamos a hacerlo de forma coherente, con sentido común. Es decir, con conciencia de lo que realmente somos, vamos a elevarnos un poquito más. Es decir, salir de este plano físico, es decir, Ay, en el que sí, nos sí, quieren atrapar. Si sí, quería llegar yo, claro. he hecho esa pregunta y he puesto esa tesitura justamente porque creo que es fundamental el que, que llegue la información importante al principio, pero que, que no se queden como que solamente llega una información, asimílala para que después tengas... Esa confianza de que, que podemos seguir adelante, que, es que podemos claro. salir, ir. Hablamos, hablamos de la ley natural y, y no, no acabamos de entender. Es decir, la ley natural nos tiene que poner a un nivel de, de, de iguales a iguales en todo, ¿no? Es decir, si tú te diriges, te voy a poner a, digamos, un, una figura superior, bueno, lo que es a nivel social, como sociedad como superior, no un juez, ¿no? Si tú te diriges a un juez, te estás dirigiendo a un ser vivo, a un ser humano, a un homo vivo. Y eso es lo que hace la ley natural. Nos iguala a todos, dentro del respeto, de una moral ética. Es decir, eh, pero que podamos eh, comunicarnos de ser vivo a ser vivo, de igual a igual, con los mismos derechos. Esa ley natural nos ampara a todos, porque viene intrínseca de nacimiento, de, de, de, de, de lo que es de nuestra creación, como seres vivos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Cuando empezamos a integrar esa ley natural, es lo que digo, empezamos a coger una seguridad en nuestra vida a la hora de tomar decisiones y actuaciones, que si tienes que hablar con un juez, si tienes que hablar con un capitán de policía, por ponerte ejemplo, no, con un general del ejército, me estoy yendo a, a lo... Eh, lo vas a hacer mirándolo a los ojos de igual a igual. Tengas que decirle lo que tengas que decirle. Y si tienes que exigirle algo o tienes que decretarle algo, se lo va a decretar de igual a igual, porque todos tenemos los mismos derechos. Y nadie está por encima de nadie para decirle qué tiene que hacer, cómo tiene que hacer y sobre todo imponerle, imponerle una serie de obligaciones, ya sean económicas, a, a través de impuestos, de sanciones administrativas injustas, injustas creadas por ellos para su beneficio. Y eso es lo que la ley natural te llega a hacer entender. Todos somos iguales. Es decir, yo si puedo ayudar, voy a ayudar, pero no me, no me robes. No, no me... O sea, no me... No no me, no me explotes. No me explotes, sería la palabra. Claro. claro. Y, por ahí va, y por ahí va el tema. Y por eso es tan importante entender esa ley natural, interiorizarla, elevar esa conciencia a través de la ley natural. Y coger esa seguridad en nuestras vidas, ese empoderamiento. De ahí viene la soberanía. Todo eso, lleva, está claro, hay que llevarlo a esa frecuencia de amor incondicional. Pero todo eso va en la elevación de conciencia. Cada vez lo vamos entendiendo todo mucho más. Y vamos aprendiendo a amar todo lo que nos viene. Vamos aprendiendo a amar a todos los seres, a respetarlos a todos. Así que al final se trata de eso. No, no, no, hay, más, no hay más. Y todo esto que estamos exponiendo aquí, en, en, en esta presentación de la historia del dinero... Es una información simplemente que, que quiere demostrar cómo se ha ido creando todo este entramado a un nivel, digamos, de sociedad humana a través de este sistema financiero para que nos tengan sometidos, esclavizados, para que consigan de nosotros todo lo que quieren y más. Y encima seamos sumisos y, y, y, y, y, y viviendo en el miedo. O sea, es que es brutal, es brutal. Nos explotan... Como de, eh, aquí hay una frase, <ríe> mi madre me lo decía mucho, ¿no? En la cárcel y con miedo. Eso no puede ser. Y eso es lo que pasa en este planeta. Estamos en la cárcel y con miedo. No. La ley natural dice que todos somos iguales, pero tenemos que sentirnos así, iguales. Hablemos con quien hablemos. Aquí no hay jerarquías que valgan. Aquí no hay jerarquías que valgan. Bueno. ¿Alguna parece, por No sé cuánto queda, José llevamos ya una hora y algo. Vale, voy voy a voy a compartir de nuevo a ver si da, lo que de tiempo y si no pues ahora. Una tercera parte. Hacemos la saga del dinero. Vale, bueno, aquí eh, eh, se dejan claros la, la, la, los digamos las, las tres piedras angulares del control económico mundial, que es el sistema de reserva fraccionaria bancaria, la desconexión del respaldo del oro por la emisión del papel moneda y el sistema de apalancamiento financiero a través de la deuda. Eh, son, entre otras, herramientas de invención para poder especular en las bolsas de todo el mundo a su voluntad, creando burbujas y haciéndolas estallar y si algún banco tiene problemas lo rescatan con nuestro dinero, dinero público. Negocio redondo siempre. Y, y nosotros somos siempre los, los que pagamos el pato. Esto nos lleva a la crisis de 2020 con la justificación de un virus. Los protocolos de Sion y el plan Calergy se van cumpliendo siguiendo inexorablemente sus pasos y solo hay que leer las directrices de la Agenda 2030 para enfrentarnos a su sistemática aniquilación y desarrollando una disonancia cognitiva entre la población de la que solo podemos salir con plena conciencia de la realidad y actuando. Ok. Y ahora viene, aquí tenemos, lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué hemos puesto esta diapositiva? Bueno, el movimiento One People Public Trust fue la acción, fue, o sea, movimiento, la acción One People Public Trust fue la acción que se realizó en 2012-2013. Hay muchísima información sobre esto ya en internet, para quien quiera mirarlo. Eh, y, y lo que hizo fue embargar, embargar todo este sistema de fraude financiero, Toda la, to, todos estos gobiernos, que no son gobiernos, que son corporaciones, es decir, a través de una acción legal y jurídica registrada en un código UCC, eh, consiguieron embargarlo todo, todo, porque todo era un engaño. Eh, bueno, Luego, el, el, BIS, el BIS no se ha embargado, ¿vale? Y UCC tampoco. Ajá. Eh, vale. fueron ¿Vale? sí, Las dos únicas entidades que dejaron mm, a conciencia, digamos, sin embargar. Sí, sí, porque bueno, si ya embargan eso también, entonces claro es que ya no hay flujo de dinero para nada. Esta acción, y eso... tampoco, se, esta acción tampoco se podría realizar, ¿no? Si se embarga la UCC, esto es. Claro, exactamente, el... exactamente, porque utilizaron UCC. Sí, claro. Es decir, eh, lo que se embargó, lo que lo que lo que se dejó fue para que pudiera mmm, por lo menos hubiera un, un, un mínimo de, de, de capacidad a la hora de gestionar, digamos, el cambio. Porque si, si se embarga el BIS también, entonces, claro, se corta todo el flujo de dinero. Si se corta todo el flujo de dinero, lo que se crea es, pues, imagínate, el caos mundial a todos los niveles, la que se puede liar ya en menuda ¿no? Eh, las películas estas alarmistas y se quedan cortas, la que se puede liar. Eh, bueno, y luego eh, hemos puesto la internacional Common low Court, por, por ser también un referente ahora mismo en cuanto a todo lo que se está haciendo eh, a través de, la, de desvincularse de la ficción jurídica, está apoyando todo esto, ha eh, acusado directamente a todo el sistema económico y financiero de, de ser un fraude y de ser un sistema esclavista, por lo tanto, bueno, es una, una corte internacional Basada en la jurisprudencia, que, que bueno, que hay que tener en cuenta, ¿no? Todos estos movimientos que está realizando, y de hecho, eh, hay mucha gente que está sacándose, bueno, una documentación para poder hacer ciertos trámites eh, sin tener que utilizar la ficción jurídica, y, y bueno, parece que está dando resultados. Vale, pues lo ponemos un poco también para que se vaya conociendo todo esto. Y luego, nada, lo que hemos estado hablando antes hace un momento. La ley natural es la llave de la libertad, es decir, es que no, yo, yo es la única salida que veo porque es con la que me conecto, con la que me identifico como ser creado, como ser humano, como, como, como alma encarnada, es decir, esta ley natural es la única que nos puede llevar a esa conciencia, esa frecuencia de amor que nos dé esa seguridad de ir hacia lo correcto, de ir hacia la verdad de tomar las decisiones correctas y, y de vivir un mundo de iguales a iguales, en el respeto, en la moralidad, en la ética y, y, y eso, ¿no? en la alegría de, de, de, de, de existir. ¿no? Pues nada, ¿queréis decir algo vosotros? Eh, no, yo puntualizar únicamente sobre eh, es eh, Se puede entender como una herramienta. ¿vale? que se puede utilizar en ciertas situaciones. Sirve solamente para eso, pero aquí lo que prima es la ley natural. Claro, la ley natural, por supuesto que, es decir, en eh, todo, todo lo que es la, la creación, es eh, la, la base, es la base. Y, eh, y entender la ley natural... Eh, Perdón. Y entender la natural es importantísima de cara también a entender cómo, cómo se ha creado esta realidad, ¿no? Eh, es importantísima, es importantísima. Entonces, bueno, pues nosotros ahí desde el Movimiento Humanidad Libre estamos en ello, estamos fomentando este entendimiento de ley natural, porque esto es algo que, bueno, que conlleva también un trabajo interno a muchos niveles. Hay que ir interiorizándola y hay que ir eh, sacándola poquito a poco en nuestra forma de entender, de percibir de un modo diferente ya lo que es esta realidad y, y, y que se refleje en nuestra, en nuestra forma de actuar también, por supuesto, ¿no? en nuestro día a día, con mucha más seguridad y con mucha más conciencia a todos los niveles y con más alegría, por supuesto que sí. Es decir, con esa seguridad de que estamos haciendo lo correcto y que vamos a conseguir un mundo, un, el cambio, ¿no?, eh, de un mundo... De iguales, de pares, en los que podamos mirarnos todas las cara y nos entendamos perfectamente, ¿no? Y hay alegría, ¿no? En eh, mirarnos unos a otros. Y entonces, bueno, eh, quiero acabar con esto, ¿no? Es decir, eh, una frase de, de Johan Wolfgang de Goethe: Nadie es más esclavo que el que se tiene por libre sin serlo. Y para mí es una, una verdad. Que no, no, para mí no hay duda, ¿no? Es decir, es lo que está ocurriendo en esta sociedad de ahora, ¿no? Nadie se siente esclavo realmente, ¿no? nos lo han vendido de tal manera. Eh, pensamos que estamos en una sociedad... Y que, te hablan totalmente de la democracia, te hablan de, de la libertad, de... Bueno, los valores de que la hay. Paternidad. Las instituciones, claro. De la igualdad. <risas> la igualdad. Y en cambio... De la igualdad, que todos somos iguales. Somos más esclavos que nunca, sinceramente, a muchísimos niveles. Entonces, pues ya está, es la frase un poco para reflexionar. Y para cerrar este, este espacio de, de presentación, esta presentación de Historia del Dinero, esta eh, cronología que hemos hecho, de lo que hemos pensado que eran los momentos importantes y esas etapas importantes eh, a través de este, de este camino de, de Historia del Dinero, y nada, y a ver si quiere aportar algo por ahí Raquel, que seguramente, ¿no? quiere bueno, decir algo? Yo lo que aportaría fuera de toda la historia que ya nos has contado y que, pues bueno, antes, y eso es súper importante. anclado a lo de las leyes, ley natural, leyes, las leyes universales. ...pues que creo que es más libre aquel que el que necesita menos. Por eso salgámonos un poquito de lo que dijimos en el primer vídeo... Eh, ...en la charla anterior, de cómo nos generan esa necesidad. Cuando realmente no necesitas, es, eres cuando te sientes libre. Porque no estás con lo que otras personas te están diciendo... ...que es posible o no es posible, si es imposible, si es necesario si puede ser o no puede ser sino que tú sabes que con lo que tienes tienes suficiente y eso te va a ayudar a, a no caer en ese bucle de tener que depender de lo que te digan para poder ser feliz efectivamente, conciencia y... ser feliz con lo que tienes ahora hoy por hoy y, y en y sobre todo, y también otra cosa es eh, dónde ponemos nuestra intención y nuestra atención, nuestro foco. Porque aunque nosotros hemos dado esta información ahora y que es importante, pero que no se la queden con la connotación de baja frecuencia, sino con la connotación de tener la información y saber que la podemos observar desde este, desde este foco, desde aquí arriba para poderle eh, para poderla poner esa información a nuestro favor, no a nuestro contra, sino a que realmente nos sintamos poderosos de que no necesitamos lo que ellos nos están diciendo que creen que necesitamos o que por nuestra seguridad debemos hacer. Para avanzar, para evolucionar siempre, para seguir impulsándonos hacia esa humanidad libre. Claro que sí. Hacia esa humanidad libre. Me he sentido, la verdad, que muy a gusto con Raquel y con Roque en esta presentación. Queremos volver con, con, con otras charlas, iremos tocando diversos temas, pero la verdad es que los siento muy cercanos y estoy muy, muy contento de poder realizar esta charla. Y a quien le llegue todo esto, pues nada, le, le, le mando muchísimo amor y, y que le sirva eso, para, para sentirse más fuerte, más seguro y que siga indagando, que siga avanzando, que siga evolucionando. ...y que nada, aquí nos tiene para lo que haga falta. Exacto. Bueno, eh, nos queda más que despedirnos. Eh, lo que ha dicho José, haremos otra, otras charlas... Con diversa, ...con diversa información... ...y que esta información nos sirva... ...tal cual nos decía Raquel... Eh, ...para darnos fuerza, para potenciarnos... ...para decir, bueno, ahora conozco cómo funciona esto... Entonces, como sé cómo funciona, puedo aplicar algo para cambiarlo. Ese es el sentido de esto. Eh, muy agradecido Raquel y José. Carla, y nos veremos pronto. No si queréis decir algo más. Seguro que sí. pedirte. Para Yo dar las gracias a vosotros, y gracias a la gente que está ahí detrás y gracias a los que nos ponen toda esta información delante para que tengamos esa visión más grande, que nos pongamos esas gafas en las cuales vemos esa otra realidad. Yo que soy muy, yo me gusta hablar mucho también con simbolismo. Está muy ¿Vale? bien. Y, y entonces nos ponemos las gafas para ver la parte un poquito más real del juego y, y tenemos esa otra baza, así que vamos a aplicarla, vamos a seguir compartiendo información de valor, desde el amor, desde el querer ayudar y... Y sobre todo porque a nosotros también nos hace bien, porque cuando compartes, tú reafirmas también eso. Es igual que cuando enseñas una cosa, tú la estás como que volviendo a asimilar y, y reafirmar. Y a mí estas charlitas me hacen seguir estando ahí arriba no y tener en cuenta cuál es ese nivel de frecuencia al cual nos tenemos que ir anclando, al cual tenemos que ir subiendo un peldañito más. Y bueno... Que disfrutéis mucho y que muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de compartir y de aprender tanto. Gracias. Muchas gracias a ti, Raquel, de verdad, de corazón. Y nada, feliz tarde a todos y nos vemos pronto. Gracias a todos. Saludos.